Blas es un olivarero de la zona de Cañete de las Torres y un gran usuario de los productos de Ascenza, especialmente del Cobine Forte MZ, con el que viene obteniendo excelentes resultados. Blas, eres un olivarero de la zona de Cañete de las Torres y sabemos que eres usuario de nuestros productos de Ascenza y particularmente sabemos que utilizas nuestro Cobine Forte MZ. Cuéntanos tu experiencia con este producto. Covinex Forte es un producto, yo creo que va bastante bien, no da problemas que otros... Cuatro fungicidas y estoy contento con eso. ¿no? De momento va, va la cosa bien. ¿Cómo manejas el producto algae green? El algae lo hemos usado en, en olivar joven, como ayuda un poco para, para el crecimiento, y en olivos que pasando con algún tipo de estrés, que, que han tenido alguna dificultad, y creo que, que ha, sido, ha dado un buen resultado. Se ha notado en el olivar joven, las plantas, un, unos crecimientos bastante, bastante buenos. Y en el olivar, que estaba más deprimido, pues unas metidas que llamamos nosotros, unos crecimientos en los tallos también, que se ha notado un poquito la, la recuperación. Creo que, que puede merecer la pena también. Ascenza. Farming your future.